Una reunión con las autoridades municipales fue realizada este miércoles en el Salón de Actos de la Gobernación de Duarte con el gobernador Juan Antiguo Javier, quien dio a conocer los detalles de las actividades que realizarán el 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional. Como ustedes sabrán, estamos ya en la, en la final, en los finales de media de las Patrias. Y usted sabe que para nosotros es muy importante la fecha que se avecina, que es el 27 de febrero, donde nosotros estamos convocando a las instituciones del Estado en la provincia de Duarte para honrar como se merecen esos patriotas que cayeron y que lucharon en esa, en esa oportunidad por la independencia nacional. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.